aventura no tiene permiso para concierto en el estadio Ay, olímpico. Ay, dios tú. <risa> yo que iba a recibir a la 19, bebé. No, pero no, no, no es que la está suspendido, es que el, el ministerio... El ministerio... Sí, pero que como dice quiera, que yo todavía.. No eh, eh, dice... Si casi mejan, me dejan me coge mi cuarto. <risa> Sigue hablando, camela. Si, okay. lee el título. Entonces, sí, porque dime. No el titular, lee. El ministro de Salud Pública. Daniel Rivera informó durante una rueda de prensa que algunos conciertos anunciados para las próximas fechas todavía no han solicitado un permiso al ministerio para realizarse, dentro de ellos el Grupo Ventura junto a Romeo Santos. Al ser abordado por la prensa sobre el concierto a celebrarse los próximos sábado 18 y domingo 19 de diciembre, este se limitó a decir hasta ahora no, asegurando que no ha recibido ninguna solicitud para la ejecución de este evento. Indicó asimismo que a cada concierto se le otorga el número de personas que pueden aceptar en sus eventos para evitar la propagación del COVID-19 junto a una serie de medidas y restricciones a cumplir. Tenemos por ahí el video de Daniel Rivera, el ministro de Salud Pública, que habla sobre, ¿verdad? sobre esta situación. Adelante. Eh, por ejemplo, cada concierto se le dice el número... ...de personas que puedan asistir y distanciamiento, etcétera, etcétera. O sea que nosotros regularmente hacemos la advertencia y directamente con el caso, por ejemplo... ...he oído de unos conciertos que se están anunciando, todavía no han solicitado esos conciertos al Ministerio todavía. Es decir que te estamos esperando que lleguen esas eh, peticiones para ver cuáles condiciones... ...y va a depender siempre de qué, de los indicadores de la positividad, cómo está la situación, porque la salud colectiva es más importante que un día y una noche. ¿Y cuál? Señores, no, no, no, él está diciéndolo, no se le han acercado todavía con eso. No se le han acercado. Entonces, un no proceso. Permiso. a la solicitud y que esperan la aprobación el empresario artístico agregó nuestra empresa es la que es la más interesada en llevar un estricto protocolo claro nuestros conciertos claro. trabajando de la mano con las autoridades fin de la cita bueno acá el insulto yo, yo di mi cuarto tú vas a mirar para 19 mira. si sí, está bien pero no te me suba allá arriba que eso somos de verlo por youtube cuánto diste por la plata por aquí ella no dio nada se la pagaron este no se dice. Se la apagaron, te la se pagaron. la, Póngale la ¿Te cámara a este. No, no. Se Póngale eso. la cámara. Ay, pero que Hámelo un zoom, ámele un zoom. Le pagaron a ella. Ámele <risa> <Am> <risa> un zoom. Ah, no, allá no. Le te pagaron. la apagaron. Te la apagaron. Te la pagaron ¿Eh? ¿Eh? Puede ser. Eh. Ay, Dios mío. Ayuda se dice. ¿Qué? Apagaron. <risa> Señor. Entonces, por eso, que porque tú mandaste esa foto a la bailarina, él tiene su vida, él puedo hacerla también. <risa> Ahora, ¿en qué lado que tú vas a estar? Pongan el, el cronograma ahí de... de, de, de Ay, do, eh, la imagen de... de, del, de, de crow, la, del Crow, del Sí, donde está en el estadio, ¿verdad? La, la taquilla, vamos a ver si la tienen ahí. ahí está. ¿En qué lado tú vas a estar, Camila? En el rojo. ¿En el rojo? Ok. ¿Cuánto vale hero? 8 mil ah, no, pesos. Ah, no, pero eso. Eso es un serrucho. ¿Eh? Es un serrucho. No, ahí. Villalona, eso no es serrucho, no. Son de ¿no? ¿no? ¿no? serrucho, ¿no? ¿no? No? no. Los peloteros no hacen serrucho. No. Negativo. <risa> señores, los peloteros no hacen serrucho. <risa> pero bueno. mire, señores. En todas las redes sociales esta mañana estaban hablando, de comiéndose al gobierno a la gente. Que no Es que, es no, que no le ha llegado que, la información. Exacto. Pero aquí dice Simon Díaz que no han, o sea, que están todavía en trámite. O sea, pero yo digo, Simon Díaz, ¿cómo que tú a montar un... Concierto y a vender un concierto cuando todavía no te lo han autorizado. Exactamente. No, no porque eso pasa siempre. Eso fue que lo entrevistaron y él dijo no, eso. No, quizás él está confiado de que eso es el primer concierto. Claro, porque ella. lo ha hecho sí, antes, sí. Simon Díaz. ay, eso, no, mm. eso no es la primera vez que hace un concierto. Ya se está Son personas. ¿Cómo no, claro sí, pasa que quizás ahora han, han chinchado más no, por, no, por, no, por, no, la, no. por las condiciones que No, en la rueda de, la la prensa de prensa le hicieron la pregunta de varios conciertos. que más no es el de Romeo. Claro. No entiendes? Que no le ha llegado eso todavía porque es un trámite. Antes de llegar ahí pasa por diferentes manos eso tiene y es el, mini, y es el ministerio que va a decir cuántas personas van a, a o sea, el estadio olímpico cuántas personas van al estar al, al concierto porque el estadio tiene como una capacidad de unos 30 mil 35 mil bueno yo te aseguro que por lo menos va a ser de 20 a 23 mil o sea eso es la capacidad que va a ocurrir. Sí, porque, pero o sea, ahí los una un 75-80% porque no es verdad que lo van a llenar entero. El, no, no, no. Es los pro, lo, pro, protocolos uh -huh. de salud que tienen que armar a porque no es un caco que va a cantar. Claro. Y deberían pedir tarjeta de vacunación todo el mundo. De hecho. Usted es que sí, que lo que Ah, que la, pues la piden, yo la tengo. La... De hecho, Néstor, y muchachos, quiero, quiero eh, en el espacio vale la gracia a Franklin Medina por la invitación a este concierto. Que estaré por allá con ellos compartiendo. Franklin Medina, que es el promotor de Romeo, de Romeo Santos. Franklin Medina, mi hermano. Le agradezco el alma que por allá estaremos, si Dios lo permite. Va a estar amable, concierto de Romeo. hablamos allá, tú me llamas para que me... ¿Tú sabes? Un tour. Un tour. backstage. No, trataremos de hacer algo desde allá. Yo trataré de hacer algo desde allá con el hombre. Trataremos. Ah, ok, sí, sí, sí tú estás allá, perfecto. Trataremos. Sí. Pero pelotero, los nervios no, no te dejan. Los nervios no te dejan, pero te pones nerviosa tú con los peloteros de aquí. ¿Qué era con Romeo? Ey, ey, <risa> A mí me llevó a ver Romeo, mi amigo y hermano Alex Díaz, cuando vino aquí. Mi hermano, a Romeo sí, ahí. Sí, nada, Ave nada, María. Ya, ya, ya. Aquí. ¿Eh? Eso fue la gira, ¿verdad? Claro, eh? y que sí. llegó un sonata, Romeo, y todo el mundo esperando una jipeta. <risa> Y no llegó hay un que sonadio. Y alguna gente hermosa que venía en helicóptero. helicóptero sí, ¿no? Entonces un... rumoreó eso, que iba a venir en helicóptero. Sí. Que... Igual también quedó un hombre Un día también eh, que, que llegó un taxi. Sí, bien. no, porque hay, hay muchos sí. métodos para llegar. Sí, porque eh. son artistas demasiado duros que están esperando una traba, un vehículo extravagante y llegan en otra llegan cosa. Llegan en otra vaina. No. Eso o así, peticionó. señor.